Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Esta tarde vamos a tener un tema así un poquito profundo, que es el, el tema de la transformación personal. Esta calle regenerada es la número 31. Como sabéis, el formato es tener una persona que introduzca el tema, no que dé una conferencia, sino que introduzca el tema, la introducción que dure aproximadamente unos 20 minutos y luego el lanzar preguntas para que todos participemos y... Reflexionemos y solucionemos dudas en lo posible. Ya. Con nosotros está Gaby González Ortiz, Gaby psicólogo, eh, especialista en terapia, en terapia de familia y en coaching sistémico. Él colabora con la Fundación de Acción Familiar Franciscana y en la Fundación también, la Fundación Pulse, donde es colaborador desde hace 7 años y en acción familiar. Da clase en la UMU y en la Ucan en terapia familiar. trabaja mucho con escuela de padres y yo tengo la suerte de compartir con él también actividad en Conecta tu talento, una metodología que trabajamos con adolescentes para ayudarles a que encuentren su singularidad, encuentren sus talentos, tanto en colegios como con profesores. El enfoque es un enfoque muy abierto. Como sabéis, dentro de Regenera, una de las pues la filosofía de Regenera, aparte de que si tú no cambias, si no hay un cambio personal, difícilmente podemos acometer cambios en la sociedad. Por lo tanto el tema de la transformación siempre está ahí. Y es bueno tener una persona que no está dentro de Regenera, que aunque simpatiza, y, y ver un poco su visión para lanzarla y que nos sirva de introducción. Pues os dejo con Gaby. Gracias. <risa> Vale, yo voy a intentar hablar sin micrófono, si no se me oye me lo decís, ¿vale? Eh, mi introducción es muy breve, voy a contar un cuento, un pequeño, una pequeña leyenda y a partir de ahí me gustaría que, que surgiera el diálogo y la, y la comunicación, ¿vale? Quien me conoce ya sabe que yo soy bastante dinámico y muy vocosa y entonces prefiero que vosotras leyes que hable yo, ¿vale? ¿Se me oye bien? a ver si hay gente que se sienta ya de mis es ahí delante cabulito, yo, si a mí, así ya la podéis tomar también vale dice, cuenta una leyenda chamánica que las águilas cuando llegan a los 40 años sufren tal desgaste en sus plumas en su pico y en sus garras, que de forma inevitable se enfrentan a la muerte, ya que no pueden volar ni cazar con la, con la precisión que se requiere. Ellas saben que van a morir, a no ser que, en un acto voluntario, decidan comenzar una transformación que les lleve a renovarse por completo. Dicen que el águila se retira entonces a una cueva en lo alto de una montaña y comienza a arrancarse las plumas, las garras y el pico. Es un proceso muy doloroso, y mientras sucede, queda en estado de vulnerabilidad. Después le crecen poco a poco nuevas plumas, un pico y la garra. y tiene por delante otros 30 años de vida, ahora renacida, renovada por completo. Esta historia forma parte de la mitología chamánica, pero refleja muy bien las crisis de crecimiento a las que nos vemos enfrentadas todas y todos, de una manera u otra. Vivir implica crecer, despedirse de lo anterior y parirse de nuevo con otros recursos, herramientas y capacidades. Y sí, crecer duele. Yo quería lanzar la pregunta de para vosotros qué es la transformación personal. Pero no venías a hablar tú. ¿Ya? ¿Ya? ya he hablado todo lo que tenía que hablar. ¿Qué significa para vosotros una transformación personal? ¿Qué es una transformación personal? Pues cambiar algo que no os gusta y cambiarlo a mejor vida. Sería transformarnos, claro, claro, sí. lo dice. Claro, pero ¿qué es transformación? Transformar. Ser un cambio hace un cambio mental. Un cambio. Mental. El, el renacimiento del ser. El, el renacimiento del ser. El reciclaje. Reciclaje. Adaptación. Más. abrirse abrirse aprendizaje aprendizaje desaprender uh, desaprender. Ole. desaprender qué? desaprender lo de aprendido okay, okay. porque se supone que si estás en ese momento que te ha llevado a, a, a, a supuestamente tocar fondo por eso necesitas desaprender o sea aprender cosas de forma distinta vale ¿Y la transformación se hace cuando tocamos fondo? No necesariamente. No necesariamente. A lo mejor si, si estamos en una sí. actitud, no. claro, introspectiva y de análisis constante, nos vamos dando cuenta de cosas y es difícil decir esto hay que cambiarlo porque generalmente duele. Estamos en una situación de confort relativa, aunque estemos mal y duele hacer el cambio, renunciar a esto. Por algo que a lo mejor no va a serse. Lo Lo mismo bien. Vale, vale, ¿tú? sí, que nos va Decían que la transformación eh, parte no necesariamente tiene que tocar fondo, sino que puede ser una transformación continua. ¿Alguien vale. levanta la mano? No. Más cosas. ¿Por qué transformarlo? ¿Por qué hacer un cambio? Si es doloroso por necesidad por necesidad porque no estás de acuerdo oh. porque no estás de acuerdo sí. porque eres rebelde porque eres rebelde porque ya no te sirve la organización que tenías porque no te gusta tu vida simplemente porque no sirve porque hay o no nos gusta la vida o no nos gusta la vida porque hay una transformación exterior que también nos influye en la transformación personal Más cosas Sacar lo que tenemos dentro Sacar lo que tenemos dentro ¿Para qué? Porque empuja por salir Por eso le lleva al cambio Vale, hay algo dentro de nosotros que nos provoca que nos lleve a ese cambio Si no es muy difícil si no sale de dentro. Si no sale de dentro. Pero a veces hacemos el cambio cuando las circunstancias de nuestro alrededor nos están diciendo hacer el cambio. Hay veces en las que eh, nosotros mismos elegimos y decidimos hacer el cambio. Las mismas veces. Sí. Hay veces que elegimos y otras que las cosas que suceden nos sí, despiertan, Claro, nos llegan, pero en realidad de, de lo interior porque algo está y lo, lo despierta algo que pasa afuera pero estar ah. está vale qué es eso que despierta en nosotros no tenido buenos resultados cómo que no ha tenido buenos resultados que no ha tenido buenos resultados una manera de provocar una transformación y un cambio siempre Por lo contrario has tenido buenos resultados y quieres seguir transformando por qué si has tenido ya buenos resultados que que mejorar. Ajá. ¿Pero transformar y mejorarse? Bueno, eh, la idea es que si elegimos transformarnos, es para mejorar. A veces no saldrá así, pero, pero si uno va por un cambio, es porque lo que tiene no le satisface. No, algo no, no va con lo que sentimos. No siempre. Una transformación personal, como han dicho también por ahí, surge de dentro. Y es simplemente porque deseamos, hay algo que nos empuja. Como darte cuenta, darse cuenta de, de que hay algo que están haciendo que, que no podemos encajar o que no sabemos encajar. ¿Cómo nos damos cuenta? No estás contento contigo mismo. Cuando no estás contento contigo mismo. Vale. O cuando nos dices, eh. Despierta un poco, no, esto no es lo que quiero decir. Ah, porque para revisas. ¿El qué? Porque paras si y revisas. ¿Para qué? <risa> ¿Vale? Si tú vas en un camión vas a gusto y vas bien, ¿por qué? Porque no está gusto. No está a gusto. ¿O te das cuenta que no es el camión que querías? ¿O te das cuenta que te gustaría cambiar de camión o de conductor? Vale yo creo que siempre nace de un conflicto nace de un conflicto creo que sí el conflicto puede ser interno puede ser personal o puede ser externo provocado por, por cosas interiores, pero siempre hay un conflicto porque creo eh, rara vez uno va a intentar cambiar algo si lo que tiene le funciona y le va bien y está satisfecho cuando hay es cuando uno se para piensa tanto sea por por dentro o por fuera y desde luego lo que creo es que siempre tiene que haber una gran decisión o sea la decisión tiene que ser definitiva e importante porque si no con lo que duele con lo mucho que duele pero las decisiones se pueden cambiar en cualquier momento de la toma de decisiones sí, sí pero cuando uno se decide a cambiar pues tiene que estar muy seguro porque duele mucho si es una transformación Profunda, duele mucho. Ok. ¿Siempre dolorosa la transformación o el cambio? Dolorosa, eh, no, no, no pero molestia. Molesta, eh, Cambio. Da miedo. El cerebro solo quiere zonas de confort. ¿O no? Para Vale. No? Pero eh, tenemos esas zonas de confort. La vida es puro cambio. Todo es puro cambio. ¿Conocéis el término de antifragilidad? ¿Cómo? Antifragilidad. Hay un señor, el de resiliencia, sí. ¿Te ¿Sí ¿Sí? suena? Sí, sí. Vale. Hay un señor alemán, Dale, que habla de antifragilidad. Y que, eh, en definitiva, lo que dice es que lo que no nos mata... No hace más fuerte. ¿O acordáis del tsunami del 2011 en Japón? Vaya ahora a esas zonas de Japón y no se nota que hubo un tsunami. ¿Por qué? ¿Por Porque ha sido transformado. ¿A través de qué? De la gente que hay ahí. Todo lo que no nos ayuda a aprender no nos sirve. Entonces, el término de antifragilidad lo que nos dice es que tenemos que estar preparados para cualquier eh, cambio en cualquier momento ¿vale? vale, me ha gustado la idea de que, sí hay un motor que es la curiosidad la curiosidad es un impulso natural y que me ayuda a aprender y me ayuda a poder explorar la conexión de la personalidad y no necesariamente la conexión es posible pero la curiosidad no cree en las zonas de confort no, no es salir de esa zona de confort ¿no? ¿os dais cuenta muchas veces que las zonas de confort resultan un poco incómodas? es decir, estamos bien en un momento determinado pero llega otro momento en que dice esto ya no me está sirviendo sí, en parte buscamos zonas de confort buscamos estabilidad pero en parte también deseamos saltar de esas zonas de confort o cuenta de los adolescentes están continuamente saltando la zona de confort podrían estar muy a gusto y ahora más con 30 años en casa pero sin embargo están deseando cambio ¿Vale? decía que la idea de que la transformación parte de un conflicto eh, es bastante interesante porque es algo que nos pinta, algo que nos mueve pero ocurre siempre así lo pregunto de otra forma: ¿el conflicto es siempre el negativo? No. Yo creo que la transformación es una cosa innata. Nosotros nos vamos transformando poco a poco. Por ejemplo, venir aquí nos va a provocar una transformación esta tarde. Porque de transformarse significa formarnos más allá de. Entonces, no vamos a salir igual. Unos se transformarán más fuertemente, otros menos, depende de la inquietud. Otros más en positivo les motivará más la parte positiva, otros la negativa. Pero creo que es innato. Nosotros nos vamos transformando poco a poco porque no podemos evitar el cambio con nuestras experiencias poco a poco nos va transformando no podemos evitar el cambio no, lo aceptamos eso es diferente, si no lo aceptas, yo tengo una frase y dice, si no cambias, te cambias eso es la discusión la gente claro, que va a recambiar igual que no quisieron el tema, pero cambió ellos no querían muy bien ¿os importa ponerlo en pie? muy bien Poneros por pareja, ¿de acuerdo? y vais a hacer lo siguiente vais a empujar a vuestro compañero de tal manera que vuestro compañero va a tratar de volver a la misma situación donde estaba si yo la empujo para allá ella va a intentar ponerse igual que estaba, es decir, así ¿de acuerdo? probarlo ¿sí? aquí para un sitio para otro la idea es que la persona busque nuevamente el mismo sitio donde estaba ¿vale? ¿qué os resulta? ¿qué os resulta? tanto a uno como a otro ¿Es, ¿No? es incómodo. Hay resistencia, sí. hay fuerza, sí. hay lucha. Sí. Sí. Okay. No Muy bien, el concepto de antifragilidad consiste en que va a buscar la misma estabilidad, pero de otra forma, no resistiéndose a mi cambio. Es decir, si yo la empujo, ella no va a volver al mismo sitio donde estaba se puede alejar un poco y volver otra vez a la estabilidad. ¿Vale? Probarlo a ver. Seguir empujando y que la persona el encontrar. ese vacío tanto uno como otro. Quiero decir, que no sea tan bruto. Cuando yo le empujo a ella, que busque ese punto de otra manera. A ver qué es lo que pasa. como el otro quiere ese cuando uno como el otro quiere ese cambio, ¿no? Pero estamos respetando al otro. Yo quiero ponerme en mi sitio, pero lo estoy esperando. No me quito ya está. Se está entendiendo, se está explicando. Vale. La transformación consiste en volver a otro sitio diferente, pero buscar otra zona de confort, otra estructura y otra estabilidad. No puedo buscar en el mismo sitio, porque en el mismo sitio ya me están empujando. Y eso es resistencia. Pero si me voy dos pasos para allá y me coloco bien, estamos a gusto. La, verdad, la resistencia del entorno de lo que hay alrededor, o sea, el lugar, el sitio. Cuando cambias cambia de lugar, Quizás no tan fácil al, al, al sitio que está, ¿no? Porque muchas veces pensamos que cambiando de sitio he hecho la transformación. No. no hemos dado, muchas veces nos damos cuenta de que lo mismo que me sucede en el trabajo me está sucediendo con la pareja, me está sucediendo con los hijos, me está sucediendo ahora estoy aquí y mañana estoy en otra ciudad y me pasa otra vez lo mismo. ¿No tenía a veces esa sensación? Sí. sí. Es porque utilizamos los mismos patrones estando en un sitio y en otro al principio yo digo no como he cambiado de sitio todo. he cambiado todo porque no me he mirado dentro no he cambiado yo A cambiar el sitio dentro. estoy Por favor. ¿No puede ser que la transformación comience cuando tú decides ser quien eres? ¿quién sí cuando tú dices que te miras dentro, cuando tú tienes que meterte dentro y a igual quién eres tú, te planteas y decides ser tú mismo. Y dejar de compararte, de imitar, de buscar reconocimiento, uh -huh. superas el miedo. Uh -huh. Y a mí para mí es una auténtica transformación cuando tú decides ser quien eres. Y antes no lo era. Las circunstancias te... No, no, no ejercía como yo mismo, sino que, bueno, pues me interesa ahora que si me tenga me de los ridículos, si la gente me mira, si me abrié el botón por la barilla que me va a estallar, pero yo ridículo. Entonces mira yo. Pues cuando yo decido ser yo, es cuando yo empiezo a salir de esa zona y empiezo a transformarme. Eso me ha preocupado la, la diferencia entre cambio y transformación. Pero los transformadores en las casas los transformadores que utilizan los 70% lo que hacen es cambiar la corriente, pasa de 200 a 500 y está como en otro ámbito ¿no? uh -huh. pero en mí es lo que yo veo ¿no? Uh -huh. pero estamos poniéndole un apellido es una transformación personal y es diferente y esa transformación personal lleva algo de lo que tú estás diciendo perdona que te estupere. no. no por favor. <risa> <risa> y es que de alguna manera, eh, cuando tú haces esa transformación es porque tú decides hacerla Porque tú te gusta hacerla Decido cuando pasa algo, como, como han dicho aquí ¿Pero por qué un niño de 7 años, de 15 años, de 25 años no es un ser ya que está conforme con lo que tiene? Un chico tímido de 15 años decide, que sabe que es tímido y decide mantener esa timidez, ¿por qué transformarlo? Ese no es su ser o porque no sabe de momento, pero decide mantenerse ahí. A lo mejor no lo decide, no sabe o no hay nadie que le atraviesa el camino de él es tímido Hay que buscar una ayuda. Vale, ¿por qué se produce la transformación? Porque alguien a lo, mejor, a lo mejor es de 15 años o de 7 años. Porque alguien le por favor no estás conforme como estás. Ahora vamos tranquilo. a ver. ¿Y qué dice que hay alguna? Perdón, yo creo que es como. Bueno, lo que lo que te sirve en ese momento lo que te útil en ese momento o Si a ese chico por X circunstancias, le puede útil esa timidez pero hay una transformación o un cambio de circunstancias en las que eso ya no le tan útil, sino que le supone una una flaqueza, por así decirlo pues habrá una una readaptación, pero esa parte considera que, es de... que hacemos la transformación cuando lo que ya utilizábamos ya no nos es útil, ya no funciona. Hay una reasignación de prioridades, que... puede ser. Cambia. Yo también digo de que, bueno, a lo mejor el ejemplo de timidez no siempre quiere decir de que el tímido estaba dispuesto consigo mismo. A lo mejor el tímido va a ser tímido toda su vida, pero va a vivir la vida a, a consecuente, no consecuente consigo mismo. No la de ahí, pero se está poniendo colorada. <risa> consecuente consigo mismo. Porque yo tengo amigos, ejemplos de amigos, en los que yo creo que tienen una autoestima muy buena, simplemente son tímidos. Y a veces se confunde alguna característica de una persona con debilidad. Cuando yo descubro que hay algo que me funciona y que me es útil, sea la tibia o sea cualquier otra característica, ¿por qué voy a cambiarla? ¿por qué voy a transformarla? A no ser que llegue un momento en el que eh, ¿En de... hacer alguna cosa. Si tengo que dar charla, pues evidentemente me tengo que dejar la tibia de a un lado. O no. Me puedo poner rojo, saber que me estoy poniendo rojo y decir esto es lo que hay. Mismo ¿Vale? ¿Por qué de una transformación personal? ¿Para qué de una transformación personal? Para ¿O ser feliz Para estar en paz Para ¿No lograr la paz Más Para Conocente. crecer Para crecer se hace Para conocerse A veces se hace sin plantearse las formas ¿Qué no se transforma? Es una de que te pasa ¿Para, ¿Para qué? ¿Qué es que ¿Cuál es el objetivo final? Adaptación al medio ¿Y si todos nosotros nos estamos transformando y estamos cambiando ¿Qué estamos consiguiendo? Transformar el mundo Transformar nuestro idioma también. ¿Para qué? Quizá no, no de forma. ¿eh? No para qué, sino que. Bueno, como... no, ah, buscamos. Yo venía a preguntar. Sí, la <ríe> bueno, no, pues no, no, nada, yo creo que. Nada, no se no es un paraqués, sino que es como una, pero no es una consecuencia. Pero nosotros la consecuencia, estamos en la ley de la naturaleza, todo cambia y nada, todo se transforma, es decir, no podemos estar estable en ningún momento. Yo creo que cuando lleguemos a nuestra casa esta tarde no vamos a estar igual cuando hemos salido. Pero con una ley física de que somos naturaleza y todo cambia y todo se transforma. ¿Para qué no cambia la naturaleza? Para evolucionar y para sus su, su, su para, para el vivir ciclo de la, la vida. Sistema. La energía no se puede estar estable en ningún momento. Para estarse en medio, para evolucionar, no, para cumplir con el para mejorar mejora. no, es que yo no debería mejorar a veces no se mejora ah, ahí llegamos claro a veces no se mejora a veces lo transformamos pero no mejoramos claro. a, mí, a mí se me ocurre que a lo mejor una... igual que regenera se llama regenera consciente de cambio y un elemento que quizás en esta ecuación puede resultar esencial es ser consciente pues me decía lo no de es que tú sales, etcétera, como decía que es algo que que pasa en un no es la misma. Efectivamente es que, salimos por la mañana de una manera y volvemos a casa de otra. O vinamos a nosotros a nuestra pareja esta noche de una manera diferente, como decimos hace cinco días. Pero somos conscientes de eso que está pasando. Creo que quizás que hay una pista para poder. Ver. De la conciencia. La conciencia. Si consciente conciencia, no puedo abrir la conciencia. Y cuando es? somos conscientes, ¿no intentamos transformar para mejorar? Sí, sí. sí. sí para adaptarnos las circunstancias que están. Si eso lo llamamos mejora, sí. Depende si hay una patología. <risa> Evidentemente, Depende. si hay una patología se rompe todo. Pero sí, en el momento en que metemos la conciencia... Metemos la parte de voluntariedad y el querer mejorar las situaciones. Y cuando yo mejoro, lo que quiero es mejorar mi entorno, como tú bien decías. No mejoro porque sí, mejoro para mejorar mi entorno. Soy más empático, escucho más, atiendo más a otras personas, para que las otras personas me devuelvan eso también. Si no, no lo hago. Pero, para, pero, ¿Pero, si puede, ser que, no, pero puede ser que no, quieras si mejorar vos... Si a ver, no yo sí. creo que parte de que, de que quieras estar bien, ser feliz, estar en paz, y obviamente eso hace una consecuencia en el entorno. Eso sí. Pero tengo... no es el primer motivo, si bien puede ser un objetivo también. Pues somos muy egoístas. Lo hacemos para que nuestro alrededor mejore. Si nuestro alrededor mejora, yo mejoro. Sí. ¿Tú ¿No lleva sí. no esto al tema de arcano, lo ego y lo apego? ¿y dónde quiere ir? yo lo, yo lo he lanzado aquí el es que lanza las cosas porque si yo he lanzado antes la ley de la equimodinámica que dice que todo cambia entonces otra forma lanza la segunda que todo tiene al cabo, por eso no siempre se mejora porque a veces, sí, queremos mejorar las cosas y dices, coño, al final la he cagado. No, no sé. Porque al final tendemos al cabo Cuando nos damos cuenta de que la hemos cagado, intentamos volver a bajar más, Pues, sí. Pero, pero yo creo que no siempre se consigue mejorar. Sí. No sé Entonces, sea, la intención es lo que cuenta, ¿no? no. O algún aprendizaje se acabe de mí. Ya voy a aprender, ¿no? Ya he evolucionado. Ya he mejorado en algo. Ya conozco algo más. Otra cosa es que no nos vuelvan a aparecer las mismas circunstancias que nos han llevado a esa transformación. Ajá. Que a lo mejor no nos hacen volver a cambiar. Pero si cambio, es porque yo deseo que mejore mi entorno. Y si no cambia, por lo menos cambio yo. Eso. Entonces, vuelvo a mí. Y ahí lo veo un poco diferente. Realmente, tal y como lo pienso yo, no deberíamos hacer un cambio en nosotros buscando un cambio externo sino que debe ser, propio pues cambio en nosotros, lo que sin buscar el externo, lo cambio Porque si tratamos de forzar y de transformar a las demás personas, por supuesto, pues, si no hayan transformado nosotros, es, es una transformación personal lo que va a contagiar, extender eh, esa energía. Sí, porque ahí es donde iba la segunda parte de eso. Es decir, si yo cambio... Porque quiero mejorar la situación a mi alrededor y la situación no mejora, ¿yo qué me llevo? Por lo menos no en me la Tú estás aprendiendo. Los errores, como comentaba antes, el, si te equivocas, si se la acaban los errores es una parte de aprendizaje. De, del proceso de aprendizaje. Si, si no hubiera errores, si no hubiera esa eh, experiencia crítica, ese sufrimiento que comentaba antes, si no hubieran eso, esos momentos... No es que la aprendizaje no sería la misma eh Y la aprendizaje es contigo Sí Y Cuando yo hago esa transformación Y ese cambio personal Porque yo quiero hacerlo porque es voluntario eh, Y veo que no hay cambio A mi alrededor, ¿yo qué me llevo? Estar bien, contigo mismo Ser consecuente, ser consciente y Independientemente porque el problema es que Siempre estamos buscando la felicidad en lo externo la confianza está en interno. Sí. Por eso la transformación personal de quién es responsabilidad. Ah, es Lógica. Porque cambia o no cambia el exterior, ya me llevo yo esa transformación. Esa experiencia. <risa> en el y ya me llevo un bienestar. Eh, un padre con un adolescente, con, con un hijo adolescente. Quiero que cambie mi hijo, quiero que cambie mi hijo, quiero que cambie mi hijo. No, bueno, empieza a cambiar tú. Yo no sé si va a cambiar tu hijo o no. Pero al cambiar tú, tu actitud ya ha cambiado. Ya te vas a acercar de otra forma diferente. Si al acercarte de forma diferente no genera cambio en tu hijo adolescente, chico, por lo menos tú estás más tranquilo. ¿Me explico? Sí. La transformación personal, no, al final no la llevamos nosotros. La diferencia de educación de la que nos han dado nuestros padres, a lo mejor, que es la que veo ahora también, que se pasa de generación en generación, pues lo veo con mis hermanos, con mis Tú quieres tener contento a tu padre. <Risa> y, eso ¿Y eso que es genera? ¿Estás haciendo un... ah, el padre de padre? ¿No? Claro, y eso genera Entonces, un sentimiento de culpabilidad. ¿Vale? ¿te que conocer y el oponopono? Sí. ¿Quién no conoce oponopono? Yo, yo no Vale. ¿Quién sí o Sí, tú sí. ¿Quién no? ¿O no ¿O quién? Vale. Es un método eh, hawaiano de lo que consiste en que asumir la responsabilidad de las cosas. Uh -huh. Lo que hace nuestro padre o ese padre en concreto es si no lo haces, te vas a sentir culpable. Es culpa tuya que tu padre esté triste. Pero el padre no piensa, yo tengo algo de responsabilidad en la actitud de mi hijo, en el comportamiento de mi hijo. Opono o lo que pretende es a través de cuatro frases muy sencillitas que es eh, sí. lo siento, perdón, eh, gracias o te amo y gracias es asumir la parte de que nosotros tenemos responsabilidad en todo lo que sucede en el mundo, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra pareja, en nuestro entorno nosotros somos parte de responsabilidad y eso yo puedo cambiar mi parte de responsabilidad, no puedo cambiar la parte de responsabilidad del otro cuando una pareja se separa no, es que se ha ido con otro es que se ha ido con otra es que la culpa es de la otra, es que la culpa es él. sí, pero por qué no te miras tú dentro y dices qué parte de la responsabilidad tienes tú que se haya ido con otra espero que no se haya ido con <accomp> estoy explicando? <demek> sí, Sí. cuando los padres ven <risa> sí, que sus hijos están en compañía que, que no les gusta o, o salen con una chica o un chico que no les gusta y directamente él o ella me la, me la malvó, ¿no? O me lo malvó a, a mi hijo. ¿Le la culpa? Sí. Claro. ¿Y qué estoy haciendo yo para que mi hijo se vaya a, la, a los brazos de otra? <risa> es que esa no me gusta. Es que tú con esa no te juntes. Sí, decíselo a una adolescente. Sí. <risa> <risa> ¿vale? Muchas veces somos nosotros los que le estamos tirando a los brazos de... <risa> ¿Me estoy escuchando? Sí. Claro, decirle, no pasa nada. Ve con quien quiera, oye. Con unos límites, evidentemente. A los tres días dejamos la chica. Pero como le digas que no vaya, la tienes de fuera, y va a de fuera. O sea que una parte de, de la transformación personal es saber que somos responsables de lo que sucede a nuestro alrededor. Que cuando se genera el cambio, cuando se produce la transformación. Va a haber una consecuencia normalmente positiva en nuestro entorno Pero sobre todo va a haber un eh, cambio en nosotros mismos Yo os pregunto ¿El qué tenemos que transformar? ¿Qué tenemos que transformar? ¿El qué tenemos que transformar? ¿Qué transformar? Nuestra perspectiva de las cosas Las creencias Las creencias Las creencias más no, no. el nivel de conciencia las expectativas tú has estudiado ¿no? el, juicio, el juicio el juicio la valoración de la vida vale todas actitudes, todas creencias todos valores vale y aumentar el nivel de conciencia cuando somos más conscientes de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo a lo mejor, decidimos no cambiarlo. Pero tenemos la opción de elegir cambiarlo o no cambiarlo. Claro. Comportamiento. Si no somos conscientes y nos dejamos llevar por esos patrones, vamos a repetir lo mismo continuamente. Claro. No puede cambiarlo los comportamientos. Sí, pero antes de los comportamientos, las actitudes. Lo que estaban comentando por aquí. Porque cuando yo tengo una actitud diferente con mi hijo van a cambiar cosas su comportamiento y los míos Cuando cambia mi actitud con la pareja cambia los comportamientos de mi pareja y también. ¿Vale? Pero sobre todo el tema de la conciencia porque eso nos lleva a hacer o a preguntar el cómo hacemos la transformación personal ¿Os habéis transformado? Estáis en camino, está mucho ¿Aquella ha dicho mucho? Yo, yo, yo, yo también tiene yo. Pero ya, has tenido... Pero ya has tenido otras transformaciones. Una más pequeña y otra más grande ¿Por qué las grandes son tan dolorosas? Porque implican ruptura. Porque implican ruptura. Y entonces nos vamos a la apego y a algo que nos decían por aquí. ¿Y qué pasa si rompemos con las cosas? A veces sí, depende de la actitud que tengamos con eso a lo que nos apegamos. Depende del daño que eso nos esté haciendo a nosotros. A veces decimos, ¿eh? además yo creo que atravesar el dolor se hace tomar más conciencia. Vale. Siempre es necesario. No. Sufrir, no, pero. Cambio que sea salirte de tu, de lo que estás habituado a hacer. Un mínimo de dolor. Cuando hay. nacemos, por ejemplo. <risa> duele. O sea, por eso no nos acordamos de nada, te crecen los dientes. Vale. No Tal vez sea la de... inquietud de no saber del todo en qué te estás metiendo. Y la incertidumbre y el. ¿Esto me servirá de, para algo? ¿No realmente, tanto esfuerzo, no dolor. Simplemente esfuerzo. Porque tenemos la conciencia de que todo lo que nos hace sufrir eh, va, a, va a ser beneficioso. Pero durante que desde que nacemos hasta que morimos estamos evitando totalmente el dolor. En lugar de... el dolor. En lugar de aceptar el dolor. ¿me estoy explicando? Sí. el dolor no, no, pero el dolor existe Ya. ahora, si quiero evitarlo si quiero evitarlo, todo va a ser doloroso cualquier cosa va a ser dolorosa porque no aceptar que el dolor está y que va a suceder otra de las partes, además de la conciencia es la aceptación cuando aceptamos que las cosas suceden y que pasan y que tengo un determinado sentimiento, empiezo a generar ese cambio. Pero ¿por qué no aceptar en lugar de evitar? ¿Se entiende? Sí. sí, sí. Entonces, ¿cómo? Un primer paso es aceptar. Cuando aceptamos, ya estamos dando ese. Eh, Una transformación. ese abrir los brazos y recibir lo que nos apetezca lo que queramos. ¿Por qué es tan difícil aceptar? ¿No cuesta tanto? ¿Por qué? Esa es la clave, la aceptación es la clave de todo. Es la clave, ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no cuesta tanto? ¿Por qué no tanto? qué no cuesta ¿Por qué no que es? Cuesta mucho para No el si sí. cambio en tu vida hacer sí. en cualquier tipo de cosa que pase es muy difícil porque tenemos algo ¿tanto? mi idea, ¿vale? porque tenemos algo y pensamos que nada nos va a mover eso, Exacto, eso. y lo que no entendemos es que están totalmente continuos tienen más. un cambio ¿vale? claro. eh, es que es muy complicado la luna reflejada en el río sufre cambios claro. y Sí, porque sí, sí, sí, sí, sí. la imagen es sí. la misma. Pero el agua se mueve, pero nosotros como nos damos cuenta si solamente vemos el reflejo. Porque nos quedamos con la no imagen que nos gusta. Porque tenemos los sentidos que me no importa que el agua cambie, me encanta ver la tinta del agua. Perfecto, pero tenemos ese ya y ese prejuicio, y entonces no nos damos cuenta que estamos en un continuo cambio. Y pretendemos cambiar los cambios, pretendemos cambiar los usos de los ríos. ¿Qué pasa? Que si sí. nos lleva una riada, nos lleva las cosas. Que si le quitamos el agua a un delta, pues evidentemente va a pedir llevar más agua ahí. Los cambios se producen, vamos a aceptar los cambios. Yo se me ocurre que cuando estamos en un cambio de eso, realmente vamos a algo nuevo y desconocido. Entonces, si ese cambio, además de todo este dolor, <coughs> me hace a lo mejor dudar, porque quiero ¿no? ¿será por aquí? ¿será esto? ¿me estaré equivocando? ¿No? Yo creo que, que a veces no digo no realmente, hay si la, la seguridad la... de que va uno por donde quiere ir, o por donde sabe hasta después. Pero esa es la, la, esa es la pregunta, ¿me estaré equivocando? ¿Y qué pasa si me equivoco? Pero recordar que de cualquier situación se aprende. De situaciones duras nos tenemos que adaptar, pero no nos podemos adaptar a la misma situación. Tenemos que cambiar y ponernos y adaptarnos a otras situaciones. Tenemos que convertirnos en antifrágiles, no en resilientes. Bueno, de idea de Sí, sí, sí, la No, otra, otra palabra que quería introducir con la que yo me identifico mucho es el miedo. No, el miedo a lo desconocido es lo que no, para a mí, por lo menos, me paraliza mucho más de la que Es un miedo que tengo a esto a lo otro de más allá y que resulta que luego descubro que son miedos que los estoy poniendo yo misma, que nadie más se lo pone. ¿eh? miedo a conducir, todo, toda la experiencia de tu vida, lo mejor de la vida precisamente es cuando has saltado esa experiencia que te daba miedo y la, y la pasas, Y te gusta conducir y te gusta un montón de cosas que te da miedo, Sí, pero no podemos sobrepasar una emoción si no aceptamos que existe. No podemos eh, llegar a aprender de una determinada situación si no sabemos que esa situación nos está diciendo algo. ¿Me explico? Sí. Cualquier situación nos dice algo. Todo depende de cómo lo veamos. Cualquier circunstancia aprendemos. Todo depende de cuándo lo hacemos, cuando ya ha todo pasado. O vamos a intentar decir, oye, ¿qué me está diciendo esta situación? ¿Esto por qué me ha llegado? Me está llegado? diciendo que... para qué me llegado? o para qué me ha llegado. Me está diciendo que algo tengo que cambiar yo. Vale. Vuelvo al tema de adolescente porque trabajo mucho con ellos, ¿no? Pero un padre que tiene eh, un hermano mayor en casa, algo le está diciendo al padre. Y el padre lo único que quiere es que cambie el hijo, que cambie el hijo. No, ¿Qué te está diciendo aquí para que cambie? ¿Entiendes? ¿Quién tiene hijo? no saben iguales y adolescentes. ¿no? ¿Y, y me salió una mala no, no, no. Pero mí, no, pues, de alguna forma, cuando yo tengo dos, ¿vale? yo le un un salto ¿Vamos a decirlo? no es muy beneficio, es no, muy tranquilo le puedes decir las cosas pues, también tiene su carácter y se ¿Eh? marieta Lucas es... 7 y 2 años dos años Tú te lo planteas y dices bueno a mí Joel me está enseñando unas determinadas cosas y estoy aprendiendo unas cosas pero Lucas me enseña otras diferentes y la idea es qué está sacando de mí uno y otro esa es la transformación personal ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué está provocando que yo tenga que cambiar en algunas cosas? ¿Por qué tengo que cambiar en esto y no en esto? Porque la gente de alrededor me está diciendo que tienes que hacerlo de esta forma. ¿Para qué? Para mejorar. Hablemos de evolución, de no evolución, de supervivencia no supervivencia, pero lo que pretendemos cuando somos conscientes de que hacemos esa transformación es mejorar. sino para qué voy a cambiar si resulta doloroso? El águila... Se mete la cueva y se arranca las plumas, ¿para qué? Para mejorar. Para aguantar 30 años más. ¿Y mejorar no suena así un poco conservador? como la escuela cuando te a mejorar? <risa> ¿Qué significa para ti mejorar? Si tienes el concepto de la escuela, sí. Será mi que ir en la pero a mí la mejorar eso era. Tienes que ser más bueno, tienes que poner la que si no me contesta cuando me hablas. Sí, pero a veces mejorar significa. No, echa que al asunto. No, pero tú luego no hablas y yo no. lo la Puedes no. pegarme. Mejorar es ser mejor, siempre siempre mejor. ¿sí? mejor sin sí. Pero mejorar a lo mejor significa ser un poco cabrón. Porque bueno, se está metiendo siempre conmigo, se está metiendo siempre contigo y digo, eh, esto es acabado, voy a cambiar y voy a transformarme para ser un poco más cabroncete. ¿Para qué? Para que no me sigan dando, ¿vale? Yo creo que ahí lo de mejorar, la pregunta es respecto a qué. Porque si tú quieres mejorar respecto a un estándar, pues bueno, aparentemente necesitas mejorar. Pero si tú quieres mejorar respecto a ti mismo y estás en ti, claro. Mejor Mejoría de es personal ah, sí, y sí. cada uno tiene su mejor cada uno, depende del camino que tenga sí, sí, sí. tendrá su punto de referencia que sí mismo el problema es cuando buscas la referencia en ese país. ¿Qué es lo que ocurre? Que en todos los ámbitos nos enseña que tenemos que competir Lo que no <risa> entendemos es que la única competencia es con nosotros mismos No podemos competir con nadie Siempre va a haber alguien más fuerte, más ágil más listo que tú, pero yo me cambio y me transformo para mejorar yo, para avanzar yo, para lo que antes no me servía, ahora puede hacerme útil. una de las experiencias que me ha dado la educación es que encuentras alumnos cada uno de su padre y de su madre y te encuentras en casos diversos entonces yo creo que tienes que aprender a mejorar, a adaptarte a cada uno de ellos para, para poder darle lo mejor a, a, a, a, ver, a, a cada uno a, a, a distintos puntos de vista distintas edades distintas formas de ver las cosas que te encuentres bien. para mí eh, me gusta ir profesor porque me hace mantenerme alerta y y poder adaptarme a cada uno de ellos. Y me mantiene activo al día. ¿no? Pero en ese sentido, esa alerta que tú dices que tiene con la educación, la tenemos que tener en todos los ámbitos. Sí, sí, sí. En la pareja tenemos que estar alerta, con los hijos tenemos que estar alerta, con los amigos tenemos que estar alerta. Eso que nos mueve, tenemos que estar pendientes y atentos. Y ahí es cuando se produce esa transformación. más. Yo quiero decir otra cosa. <risa> se ha venido arriba, eh, se ha <risa> es que soy la, mi habladora, Cuando hablamos de, de, de esa transformación, de lo que duele, hay un aspecto que a lo mejor, no sé si se ha hablado no sé si se me escapa. Es que cuando en, emprendemos un cambio, tomamos una decisión, renunciamos a algo entonces esa parte a la que renunciamos, que dejamos atrás en el momento en que tenemos una elección quizá el despegarnos de eso pero que por ella te ahí lo digo <risa> ¿a quién le quieres contestar? Que no. ¿Eh? cuando fallece alguien renunciamos a él no. a una parte de él, sí a la parte física, la presencia pero sabemos que tiene que ocurrir y que ocurre. Cuando nos damos cuenta de que tiene que ocurrir y que ocurre, esa pérdida no es tal, esa renuncia no es tal, la seguimos llevando adentro. Claro, me hubiese gustado estar una más con esa persona, seguir teniéndola aquí, pero en el momento en que sabemos que es imposible no renunciar de algo, lo vivimos mucho mejor. Pero esa ¿No parte es de el... El... ¿No? Claro. Hasta que aceptamos. Claro. Ahora, ¿cómo queremos que sea ese duelo? ¿Queremos que sea doloroso? Voy a seguir apegándome a él. ¿Queremos que sea sufridor? Voy a seguir apegándome a él. En el momento en que digo, mira, esto tiene que pasar, ocurre, va a ser doloroso, pero no nos causa ningún trauma ni ninguna patología. Entonces vamos a hacerlo cuanto antes mejor. Claro, todo lleva su proceso. Yo quería volver otra vez un poco a la palabra mejorar. A mí no me gusta. Porque la veo como con culpa. Si uno dice voy a mejorar, quiere decir que su presente no le gusta. Que lo está juzgando. Y que quiere cambiarlo porque lo ve negativo. Entonces A mí me parece que, que, es un, que es un prejuicio el pensar que lo que somos mmm, hay que, es bueno o malo. Lo que somos, somos. Nos puede gustar o no gustar ser más adaptativo o menos adaptativo, pero no hay ni malo ni bueno, es lo que somos. Uh -huh. Si tú vives lo que tú eres con conciencia, Tú no eres feminista en un momento determinado, metes la pata ¿y qué? ¿y qué pasa? ¿eres una persona capaz de ser feliz y de dar felicidad a los demás a pesar de no ser excesivamente feminista y meter la pata? y luego tú vives esa situación con conciencia, aceptando no tirando balones fuera asumiendo y simplemente creo que ese esa, esa conciencia de cómo eres y esa aceptación ya, por sí, te coloca en otro sitio, inmediatamente. Pero aceptas, no quieres cambiar. No es decir, porque es que si no es un es un camino de la, hacia la perfección absurda que nunca llegaremos a ser perfectos. O sea, esto es un camino que va a un fracaso lleno de frustraciones y lleno de culpa. Madre mía, otra vez he metido la pata. Madre mía, qué torpe soy. ¿Qué utilizaría en lugar de mejorar? Yo utilizaría distinto. Estoy de acuerdo con ello. Soy distinto pero no mejor. Yo, porque yo no quiero me... decir que la Imagentrará... antes era peor que ahora. Antes era y... distinto. Aceptar. De hecho, depende con que me compare, como tú has dicho, si yo me comparo antes con una cosa, pues era mejor antes que ahora. Y esto no quiere decir, ah, es que yo soy así. No. No. no. no. Ah, es que yo soy así. No, no, no. Uno asume. Asume por qué está en ese sitio y asume su responsabilidad, lo que tú decías antes. Pero no tiene, no eso significa que tenga que cambiar, no, porque si nadie es perfecto si resulta que yo soy torpe, sé si es que todos somos limitados, como dice mi hija, sé que todos estamos en el y ¿qué pasa? y si no estamos limitados en un lado, estamos limitados en otro pero yo tengo la capacidad de ser consciente de la situación de la vida, de vivir la vida con intensidad, no tanto soy feliz, no, no voy a trabajar como tú decías, para ser siempre feliz porque eso es otro absurdo. aparte que la vida es... O sea, bueno, el dolor y es esto. Simplemente sí, pero, por estar, por estar, por saber dónde estoy. Entonces, lo que decía Antonio Ángel antes era, me transformo para ser. Pero ya somos. Ya somos. Lo único que tenemos que hacer es afoentar. Ser consciente. Siendo consciente de lo que somos, ya. Eh, vale a lo mejor eso pero tú dices la palabra no sería mejorar pero sería ser más feliz ser no, más, más, feliz tampoco, más consciente o más palabras para ser consciente vale. para vivir sí, sí, sí. la vida para vivirla como es vale. para eso me transformo sí, sí, sí. Sí, sí. Y, me, y me transformo para ser yo Excelente. No Excelente. con, con, con todos los o sea yo no estaba de acuerdo con él o sea yo soy yo siempre Donda linda metiendo la pata, es que soy yo siempre, no soy yo cuando estoy recogiendo agua y de todo. No. Y yo añado una cosa más, y es que somos en la relación. Nosotros somos a partir de los contactos que tenemos, las relaciones que establecemos, lo que. ¿Vale? Yo me descubro en la relación con. Entonces eso también tenemos que aceptarlo y tenemos que asumirlo. ¿Se entiende lo que tú has dicho? Sí. <więc> no me ha gustado mucho su versión porque a ver, para mí mejorar. Para no, que ya no tanto. <ríe> porque para mí mejorar no es para ser el, el mejor o el campeón. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Para mí, eh, modificar hábitos de mi vida, como puede ser dormir más, hábitos de mi alimentación, hábitos en cuanto a actividad física al día, eh, va a mejorar mi calidad de vida, pero no quiere decir que yo sea el mejor. Sino que eso va, va, va a transformar mi vida a mejor, a mejorar mi, mi calidad de vida al día. Pero no quiere decir que yo quiera ser, no es algo competitivo, sino quiere decir que yo voy a modificar mi vida para, para sentirme conmigo mismo. O sea que no tiene por qué tener ese... ese y que muchas veces no se tiene por que qué producir una transformación un cambio. Es decir, claro. a lo mejor es simplemente estar tal como soy y ahí me quedo. Claro. Pero ya soy un poquitín más feliz. Oye, Marco, ¿no? Tengo más Yo no Me paz. estaba refiriendo a eso, me estaba refiriendo a actitudes personales. De tengo que no ser tímido, tengo que ser más valiente. más valiente, tengo que ser más imaginativo, tengo que ser más sociable, tengo que ser. A eso me estaba refiriendo. Ah, vale, vale. Era <risa> con respecto la, al término mejorar. No, no, a eso me refería, mejorar como persona, a ser más bueno, a no enfadarme. El señor de la barra y... No, la connotación de la, de, de, de, de, o sea, la palabra se la pone uno mismo, sí, malo o bueno. La palabra en sí, no es ni mala ni buena. O sea, creo, creo que lo que quiere decir él, ¿no? O sea, si mejorar para vos es malo, no la uses, y en cambio la palabra no es mala ni buena. O sea, mejorar como dice él es bueno. Y como la decís vos, es malo también. O sea, en ese sentido, o sea, juzgarse, autocriticarse es malo. O sea, Creo, ¿no? Eso que, al cabo, es lo mejor, que significa para cada uno, cada uno o sea. Yo creo que es imposible que se llegue a algún acuerdo, por decirlo de alguna manera, de lo que es transformarse. Lo, lo primero es que cada uno está hablando de transformarse como si estuviera pensando en una cosa diferente, en un nivel diferente, en un monolitro diferente. Hay quien nos dice lo de él, que lo ver desde un punto de vista casi místico, desde la conciencia de y hay que problema para desarrollar cosas diferentes. Y es que hay una escala brutal Y luego, tiene mucho dolor. Si yo creo que va a ser doloroso, seguro que va a ser doloroso. Seguro. Si yo creo que no va a ser doloroso, no tengo que ser. En ningún momento, sea lo que sea. Igual. Y luego, también se si ha presentado muchas veces que yo cambio eh, porque es mejor, porque tiene que decir Por ejemplo, antes decía, variente, o tienes A lo mejor pasan de bueno, y mañana no tienen carrera. O sea, tampoco está claro que... La causa efecto es de yo hago esto porque hace eso, porque está estipulado mejor, o por qué, porque tú vas a ser valiente y mañana te pasa algo no por ser valiente. Uh -huh. Entonces, tiene mucho que ver desde de, de el punto de vista con la creencia. Y con las circunstancias del momento determinado. Claro, eso. Es decir, que yo cambio en un momento determinado para una cosa y luego sí, no claro, me sí, sirve. Exacto. También nos pasa muchas veces con respecto a la creencia que algo que nos resulta posible, imposible, imposible, de repente lo hacemos ¿no? y no era tan difícil. Si sí, no, es más, eres mucho a tener el output. O sea que desde el punto de vista es mucho más que eso. Vale, y... <risa> no, es que estaba pensando en un cuento, que era un rey que tenía un hijo. ¿Tú te lo sabes? De sí, sí, sí. un, ¿Es que <risa> no, un rey que tenía un hijo Que de repente se cae el caballo Se rompe el brazo y dice todo el mundo Anda, está roto el brazo ¿sabes ¿sabes que De repente ¿sabes? viene una guerra y entonces el hijo no va a la guerra sí. Ostras, que bien, que no va a la guerra Que no va ¿Sí? a... El... Vale, sí. vale. sí. sí, sí, sí. Mala suerte o... La idea es esa, es decir... Depende de cómo el rey siempre decía que, ah, pues no sé, todo el mundo dice, tiene mala suerte, tiene buena suerte, se te ha caído el hijo y te ha, fracturado, te ha fracturado el brazo, ostras, qué mala suerte, entonces de repente viene una guerra, le hijo no va a la guerra, entonces dice, ostras, qué buena suerte, todo depende de quién lo mire y cómo lo mire, y el rey siempre decía, ah, pues no sé, que nunca sabemos si tiene mala suerte o buena suerte, ¿vale? Mira, yo creo que a veces tenemos una concepción de querer, que tenemos a veces la concepción de querer, en el pasado que decía, mejorarnos, cambiar esas cosas que no nos gustan de nosotros, con ansia de esto no me gusta, esto no me gusta, cuando en realidad eso lo que nos hace es querer contactar con esa otra parte de anhelo de cosas de diferentes a lo que tenemos de lo que nos gusta entonces es como una aceptación pero eh, agradeciendo que eso de nosotros que no nos cuadra es en realidad lo que nos mueve a buscar a precedentes incluso muchas veces se produce esa transformación porque no, nos sale de dentro porque tenemos un deseo y no sabemos cuál es yo creo que con la palabra mejorar también hay ahora con mucha polémica porque lo tendemos a asociar con el tengo que, pero no tendría que ser por eso, no por querer hacer algo. Yo creo que si todos estamos aquí, en el fondo queremos mejorar, o queremos todos mejorar alguna cosa, o nuestra conciencia, o aprender algo nuevo. Creo que en el fondo todos lo hacemos por mejorar, nos guste más la palabra o no, o lo consigamos o no. A lo mejor no lo conseguimos, pero es lo que intentamos. Y cuando cambiamos, simplemente mejora es aceptar lo que nos está bloqueando. Y ya estamos mejorando. Exacto. ¿Ah, ¿Esto ya? quería nosotros una pregunta? O, o sea, estamos la... ya de esta lado, ya, ya. ¿Qué no, ya? ¿Qué ¿Qué que me caracteriza, yo te ofrecio. No, entonces. vale, tú dímela ya, agarrando <risas> es Que si plantecemos si el ámbito personal y si pensamos en la sociedad, ¿qué sería cambiar la sociedad? ¿Y qué sería transformar la sociedad? Yo lo Aunque no puedo hacer preguntas, pero yo dejo alguna. ¿Qué sería para vosotros cambiar la sociedad o transformar la sociedad? Pues apuntarse a la. a conciencia. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias. Yo te voy a preguntar, ¿no es lo mismo? No. Oh. Pues Volvemos a lo que se ha hablado antes para mí la transformación implica implica un acto consciente en el cual, el voluntario, está viendo que eh, los años de vida que tú tienes con lo que has observado lo que has vivido. Habla más fuerte que no creo Ya me perdí que son unos chicos ¿sí? Sí. Entonces tú estás viendo Que las cosas no cambian Y las cosas no cambian Porque hay algo, hay una exclusura Hay un sistema Hay unas creencias, un sistema de valores Que no se deja cambiar Entonces lo que demanda es, no sé, aquí hay personas como Pepe, que llevan aquel monte con el mundo pensando, la economía del bien común la economía del bien común es una transformación es salirse de una mirada y acercar un sistema económico determinado y plantearse otra cosa ¿no Pepe? Sí, otra cosa entonces cuando yo pienso en una transformación de la sociedad pienso que no basta con cambiar personas con cambiar... Cuatro principios, con cambiar leyes, con cambiar. No sé, los no sé ejemplos que queréis poner. La transformación supone hacer otra cosa. ¿no? ¿Otro? exacto el punto de material, como cuando uno compra una cosa y la cambia por otra, es coger dos objetos distintos. Eh, cuando las formas es eso mismo que ha comprado pues eh, tú lo modificas y lo haces a ti, lo transformas tú adaptándolo a ti no lo cambias por otra cosa distinta por ejemplo, la economía de estaba hablando como no cambias un tipo de economía por otro, sino que la que tú tienes sería otro no? exactamente, la adaptas y la transformas ¿no? y es lo que decía él, que, que no tenemos que cambiar totalmente a un nivel diferente sino que tenemos que cambiar este mismo nivel Cosas diferentes, cosas distintas, pueden ser pequeñas, pueden ser muy grandes. Sí, pero Antonio, lo que yo creo es que si que queremos cambiar la sociedad, porque algunos cambien, no va a cambiar la sociedad, que es lo que está pasando ahora. Porque la economía bien común tiene valores muy buenos, o sea, la gente cuando la oye, por ejemplo, pues le gusta, pero muy poca gente cambia. Yo creo que el cambio social que te estás refiriendo es cuando realmente los valores sociales cambian. Sí. aunque no todo el mundo porque por ejemplo ahí no tenemos unos valores sociales de consumismo y no? no todo el mundo está pero los tenemos, la mayoría de la gente sí consume con la marca, y ese valor está implementado entonces yo creo que eso es eh, lo que te refieres con un cambio social, cuando en realidad la sociedad tiene otros valores aunque ¿Y no todo el mundo es? lo siga lo es pero claro eso ¿y los cambios sociales? No se produce cuando mucha gente piensa de la misma manera. Exacto. Pero lo único que hay es que la transformación personal sea cuanta más gente mejor. Exacto. Bueno, hay una palabra que implicaría que... todo, creo, que es amor. O sea, vivir con amor. O sea, de sacar más amor de uno, ¿no? Puedes o sea, o sea, de tener más dinero, menos dinero, pero eso no te hace mejor persona. O sea, puedes o sea, vivir en un lugar más lindo, más feo, o puede ser. Sí, sí, muchas cosas diferentes que no, no te hacen a la persona pero sí podés cambiar a través del amor o sea, amando más la vida, que amándote a vos mismo, a ti mismo pero no sé, o sea, también, es el... también se cambia a través de, de la, través. la guerra ¿Cómo? Es que también se cambia a través de la guerra A través de la guerra Es menos doloroso y mucho mejor hacerlo a través del amor Claro, se pues está poniendo de conciencia que la guerra no está... Ahí está tenemos que ser de lo tenemos que poner en práctica eso, no lo otro. Yo creo que él ha repetido en varias ocasiones o en varias veces una, una palabra que para mí es la esencia de, de los cambios, de todo eso, y es los valores. O sea, la esencia, cuando nosotros tenemos nuestros valores, se nos mueven o estamos haciendo cosas que van contra nuestros valores, no nos sentimos bien. Entonces, la única manera de hacer cambios profundos puede ser haciendo un cambio de valores. Valores que a lo mejor tenemos en este momento, pero no nos sirven, han dejado de servirnos. Eso no quiere decir que, que se nos muevan esos valores no es nada negativo, como quizás podamos, podamos pensar, ¿no? tener la creencia de que un valor puede ser que haya dejado de servirte. ¿no? Porque los tiempos hayan cambiado, porque tus circunstancias hayan cambiado. Entonces lo que hay que ser es valiente para identificar esos valores o los valores que necesitas para afrontar para Claro, la la torre, y esos valores tienen que venir un poco de la socialmente de la mayoría. Por ejemplo, claro. yo soy muy viejo, tengo 50 casi. Eh, no, no, pero, no, pero no, yo, viví los valores de, yo viví en los años 60 sí, sí, sí, los valores sí, sí, de, los, sí. de, los, de, los, de los hippies. Correcto. Y era la paz y el amor. Y, y en los años 90 me transformé esos valores en los yuppies. Es increíble, pero lo viví, yo no, no tengo culpa ni nada, pero viví. Viví el balón de los. No, no, sí si tiene culpa, claro Una. O sea, yo me compré un coche, Claro, no, el balón de los chupí es tener un gran trabajo, un gran sueldo, comprarse un cochazo de, de escapotable, yo lo tuve. Y era un hippie de los 60, 60, y un, un, un yuppie de los niveles de tus, tus valores. Claro, no, pero esa la mayoría de la gente la ha tenido. Y entonces yo creo que los valores van cambiando en función. Y yo creo que las cambios sociales un poco un cambio de los valores. Pero, y creo que ahora estamos en una época de cambio. Lo que pasa es que va poco a poco. La transformación personal, una de las partes son los valores, pero no la única. No. Pero tiene que llegar a los valores. Me falta de... profunda lo de los valores para que se más... Tiene no que llegar a los valores, valores. lo que tú valores. Se no cambian los valores, sí, disculpa. Tú Yo tú valoro una, una cosa y la Plano, Se quedan en un plano que al final no termina de, de, ser, termina de ser real. ¿no? Creo que sí llega con lo, todo el efectivo que no tú no quieras que sea. ¿Puedo negarlo Sí, sí. sí. Mar, vamos a dejar ¿Eh? La única cura para el materialismo es la limpieza de los seis sentidos. Ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente Si los sentidos están obstruidos, la percepción se enturbe Cuanto más turbia la percepción, más se contaminan los sentidos Esto crea desorden en el mundo Y ese es el mal más grande Refina tu corazón Libera los seis sentidos Y déjalo funcionar sin obstrucción Y tu cuerpo y tu alma entero brillarán ¿Qué os dice? Pues me dice lo que te quería decir para mí, eh, que sí que tenemos que empezar cambiando nuestros comportamientos pero luego llegar al corazón o, a, o realmente a, a la mente, que es lo que dice ahí al sentido último que es de la conciencia, es decir, esto lo valoro más, pero sí que tenemos que empezar a cambiar antes de cambiar el valor, o sea, los valores no se cambian porque yo diga voy a cambiar mi valor Se cambia, porque percibe, ¿por qué? ...porque percibes otros otro valores claro. que te hacen... y tú has ¿O leído... Será ...que cambias de valor... ...al final cambia de valor... ...cambia de, de valor... ...si acabo paradigma... ...lo que tú has leído cambia de paradigma... Y empieza para recibir, ¿no? ...la de abrir los sentidos... ...que es la manera en la que vas a recibir... ...sí, y muchas veces se piensa... ...que es necesario un cambio radical... ...tanto de paradigmas, de valores, de creencias, ...no es no necesario... Empecemos a cambiar poco a poco determinadas cosas. Empecemos a cambiar personalmente determinadas cosas. Y cuando ya nos juntemos 300 en lugar de... 30 Pues empezaremos a cambiar más cosas. Pero tenemos que empezar a cambiar nosotros pequeñas cosas. Y cuando empecemos a cambiar grandes, ya podemos juntarnos y decir, tú has cambiado cosas grandes, yo también. Vamos a ver qué hacemos. ¿Me explico? Sí. El texto que ha yo creo es que lo que han dicho tiene mucho que ver con los paradigmas, pero al revés. Y tiene que ver con que cualquier paradigma es una teoría a comprobar. Entonces, estoy viendo que la Estamos hablando de la conciencia plena. Pero la conciencia plena también tiene su negativo. Porque muchas disciplinas saben que con el lado positivo, si eres feliz o si, si estás alegre, está alegre, tal, tal, pero también tiene eh, un lado en lado opuesto, en la bajada también de la pasión, en el lado del desapasionamiento, en el lado negativo. La... Y sí, es que la realidad. Exacto, exacto. O sea, tampoco lo tan bueno es tan porque eh, realmente se, se tiende a desequilibrar, en el sentido de que lo malo no sea tan malo, pero lo bueno sea mucho más buenos. que si tú no equilibras, limpian los sentidos, porque yo estaba leyendo, o sea, ese equilibrio pasa en los dos sentidos. Por eso un trate no se lleva eh... Y el que pueda empezar a limpiar valores, creencias, que empiece por ahí, pero quien tenga que empezar a limpiar los sentidos, pues queda por los sentidos. Para ¿vale? mí es un de... texto que acabas de leer mucho que sube, o más que con el tema de, de cómo, de la influencia que viene los tenemos en nuestra vida. ¿Los? en no, nuestra vida. Es decir, limpiar los sentidos implica. Poder trabajar o poder eh, romper los automatismos que nos llevan todos los días a repetir los mismos esquemas, los mismos pensamientos, las mismas emociones. Tenemos, esto no lo yo, que es el tema, hasta el 95% de lo que pensamos y sentimos hoy es lo mismo que sentimos y pensamos de ayer. Eh, es decir, estamos condicionados en una gran medida por automatismos como seres humanos. Hasta que nos damos cuenta. Que, sí, sí, pero eso tampoco, eso tampoco significa que es la puerta de entrada del paraíso, porque todos nos hemos visto en algún momento educando como no queremos educar, porque en un momento de estrés tú educas no como tú sabes que tienes que educar, sino como te educar. Eh, es decir, te sale el automatismo, de lo que no tiene ningún coste de un negado. Entonces, quiero decir que haya un mundo, no me quiero meter en limpiación política, para mí lo de limpiar los sentidos tiene más que ver con el poner en orden o, o limpiar realmente esos, esa máquina inconsciente que nos lleva a automatizar muchos procesos. Vale, recuérdame lo que luego me encanta. Sí. Yo creo que a raíz de lo que dice ella, eh, todo va por una percepción, pero de nosotros mismos. Le, aprender a percibirnos a nosotros mismos y las necesidades que tenemos. Porque yo creo que es bien sabido que cuando tú tienes una necesidad, un ejemplo típico, yo ahora pues, voy a empezar a mirar casas, pues pero ahora me intereso por esto, me intereso por lo otro, por, por que sale más barato, que, ¿no? Pero porque tengo esa necesidad y me estoy percibiendo en cuanto a eso, ¿no? Entonces, a de sentido, lo que tiene que ver en, en escucharnos a nosotros mismos Porque a partir de ahí sí. Pues estamos más abiertos a ver Y para mí ese es el inicio Exactamente. Quiero decir que mirarse y ser consciente No significa que vayamos a cambiar los automatismos Ni los patrones Pero el mirarse y ser consciente Lo que nos produce es ¿Qué decido? Seguir ese automatismo, esos patrones Tanto Conducir es automático Pero es un patrón que yo no quiero cambiar porque me crea estabilidad, me crea seguridad, me crea. vale Pero sin embargo el educar, me di cuenta que educo igual que mis padres. Quiero cambiarlo, hay cosas que quiero cambiar y otras cosas que no quiero cambiar. La conciencia no es el paradigma ni es la apertura de la mente, pero lo que sí nos ayuda es a darnos cuenta que puedo elegir. Claro, y la necesidad lo que necesita realmente, que eso yo creo que a veces es lo que nos falta que no, no, no llegamos a ese punto de encontrar qué es lo que... Claro, sí. sí. Eh, y volviendo un poco al tema de los valores, que sea lo que sea que nos inspire el cambio me parece que sí lleva a un cambio de valor porque lo que yo estoy haciendo hasta ahora, si lo hago inconscientemente, bueno... Pero cuando tomo conciencia, revalorizo lo que estoy haciendo. ¿Por qué lo hago? ¿Tiene valor esto para mí? ¿Es tan importante? ¿Por qué estoy peleando esto? ¿Por qué me sostengo de esta manera? Y bueno, puedo decir, sí, es que es muy valioso para mí, que sé yo, como lo material, tener una gran casa. Y si vamos a lo espiritual o de relación, eh, juntarme con esta persona, con la que no me siento tan cómoda, tiene valor, no tiene valor y revalorizo. Y es tan importante que tenga muchos amigos, por ejemplo, digo, ¿no? O por qué yo quiero estar con ellos, bueno, tomar conciencia, pero volver a valorar qué es lo que hago y por qué lo hago. Y además conforme vamos siendo más maduros, más adultos, vamos cambiando esos valores. Sí. Y se van transformando y vamos priorizando determinadas cosas. Y lo que antes era un valor o una. ahora no lo es, o ha pasado a un segundo plano. Sí, hay que producir, o la transformación llega a ese punto de creencia y de valores. Pero no necesariamente. Quiero decir, que ya transformando nuestros sentidos ya estamos percibiendo de forma diferente. Sí, claro. Ya estamos transformándonos. ¿Que va a llegar más tarde o más temprano al cambio de valores? Puede ser. Pero si no llega, tampoco pasa nada. No. Sí, sí, te sigo. básicamente, sí, bueno, me dedico en de las tibias de deporte que es más difícil cambiar un automatismo que aprender uno nuevo. Yo, y aquí yo, yo creo que podemos aplicar ese ejemplo, a lo que estamos acostumbrados, eh, un gesto técnico de algún deporte, o aprender a conducir, cuando uno está acostumbrado a aprender a conducir con marcha, es más difícil, o, o está acostumbrado a conducir un coche automático, es más difícil cambiar ese automatismo que tenés a, a la hora de conducir, que aprender de nuevo a conducir por ejemplo uno que no sabe conducir un coche aprender a conducir un coche automático o aprender a conducir un coche manual que uno que ya ha aprendido a conducir un coche automático cambiar un coche manual decir, que es más difícil cambiar esos automatismos que el aprender una pero por eso también hay situaciones en las que como decía al principio tenemos que desaprender porque no nos lleva a ningún sitio o cuando no no han ido a un determinado sitio, siempre nos encontramos con un muro. Tenemos que desaprender eso para hacer otras cosas diferentes. Y como tú dices, nuevos automatismos son más fáciles que romper con eso. Pero claro, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Tenemos que desaprender para aprender o crear simplemente otro automatismo manteniendo esa automatización. No te olvides de otra de... línea. Ah, porque le dijiste, a ah, señor, sí, pero, la pero así sido con lo que debe contestar también. Ah, no, no, no, ella no, tiene que contestar. <risa> no, porque lo voy a contestar con una lectura. Pero de alguna forma lo que era es que el ser consciente lo único que nos permite es tomar la decisión de algo. Si yo quiero seguir con mi automatismo y con mis patrones, no pasa nada. Pero si veo que tengo que cambiarlo, los cambio y ya está. Y el ser consciente lo que me hace es pararnos y decir, ¿qué quiero? Yo creo que, que por aquí, ¿no? hay oh, determinados automatismos claro. que no son, que eh, es verdad que es un margen de libertad y pues ya es un margen de libertad, pero hay determinados automatismos muy heredaditos en un mochillero. Si ¿Sí yo, yo, la mochila y la yo no estoy diciendo que sea fácil, que va, lo, ya lo difícil es ser consciente, sí, más difícil sí. es poder cambiarlo y poder tomar otra decisión, porque eso es otro tema. Pero bueno, ya como somos conscientes, ya nos conformamos un poquito. ¿Os leo otra cosa? Sí Dice La meditación nos concentra Nos devuelve a casa Nos enseña a convivir con nuestro ser Nos agrieta la estructura de nuestra personalidad Hasta que de tanto meditar La grieta se ensancha Y la vieja personalidad se rompe Y como una flor comienza a nacer una nueva Es de Pablo II de alguna manera lo único que nos va a ayudar va a ser mirarnos ser conscientes y si queremos cambiarlo vamos a cambiarlo si no queremos cambiarlo no lo cambiamos pero el inicio es nuestra casa y cuando empezamos a abrir es cuando van a empezar a florecer nuevas, flores, nuevas flores. pero tenemos que mirarnos un poco por eso tanto Regenera eh, como cualquier otra entidad o asociaciones que pretende que seamos más conscientes y la transformación tiene para mí, tiene que ser personal yo no puedo cambiarla a ella no puedo cambiarlo a vosotros yo puedo cambiarme a mí y con mi actitud evidentemente voy a influir en vosotros y en mi relación y cuando sabemos mucho entonces podemos cambiar valores creencias y sociedades pero primero... Voy a empezar por ahí. ¿Más más preguntas? ¿Queréis ¿Se puede aprender a cambiar más fácilmente? Para decirlo de alguna manera Que se le dé cada vez mejor Sí, dice que si sí se puede aprender a cambiar más rápidamente o Fácilmente o, o fácilmente. conscientemente Sí eh, Como habla Pablo Dor también la meditación al principio cuesta pero conforme vas haciéndola sale sola al final lo que se trata es de crear o facilitar un flujo de las cosas ¿cómo facilitamos el flujo de las cosas? cuando las hacemos posibles cuando suceden si cada vez las hacemos más posibles va a ser más fácil ¿vale? yo hablo mucho con Antonio Ángel del tema de la mirada apreciativa la mirada apreciativa es ver lo que funciona en el otro si yo me acostumbro a ver continuamente lo que funciona en el otro, cuando yo voy a hablar con él, ya estoy viendo lo que funciona. No me estoy fijando si tiene un diagnóstico, si tiene un problema o si tiene una dificultad. Me fijo en esa capacidad. No sé sí, si... Sí. Tírale, tírale. Cuando estaba hablando me acordé de una cosa, era un estudio, en donde le hacían una prueba a una gente y... Bueno, se, había dos poblaciones, la gente que estaba deprimida y la gente que no estaba deprimida y a esa persona le hacían una serie de preguntas y luego al final de ese test, libia algo así le decían, ¿cuántas preguntas crees que has acertado? los que estaban deprimidos acertaban muchísimo más, mientras que los que no estaban deprimidos siempre pensaban que habían acertado más quiero decir la gente que lo ve todo mal o que se tiene una marca de sí misma realmente disfruta de verdad de manera se acerca más a la realidad, es como comentaba él. El ser consciente no significa que vayamos a mejorar. O significa que, que soy más, mejor, más real. Más. Y, oye, estoy más cerca de lo que pasa a mi alrededor. Estoy más en contacto. A ver, también tenemos que ser soñadores. Pero después de soñar tenemos que llevarlo abajo. Eso es inevitable. Después de la foto, por favor. Le quería preguntar si sabes de algún estudio que, que enfoque esto, es decir, el, el, los cambios en una persona, ¿será ¿sí un estudio de los que se haya demostrado que los cambios en una persona han incluido a toda, la, a toda la gente que tenga a su alrededor? Eh, el único estudio que te puedo decir es el mío propio <risa> Quiero decir, es eh, la propia experiencia y ponerlo en práctica ¿vale? ¿Habéis leído el secreto? ¿Alguno habéis leído el secreto? Hay cosas que suceden, hay cosas que cuestan más. Pero la, la propia experiencia, para mí, es el mejor estudio, ¿no? Y evidentemente no siempre salen las cosas como uno quiere, o esa transformación nos lleva a donde quiere, a donde nosotros queremos. Pero como comentábamos antes también, si nos lleva a un sitio, vamos a ver qué descubrimos en ese sitio. Y a partir de ahí vamos va a ponernos marcha también. Quiero decir, si yo transformo y cambian cosas a mi alrededor, ¿Para qué me interesan más estudios en ese sentido? Podría mirártelo y podríamos buscar, ¿vale? Pero ya te digo, yo creo que la propia experiencia es la que me lleva a ver eso. Con el tema de la mirada apreciativa, por ejemplo, que yo... Eh, varios autores, eh, entre ellos eh, Miriam Subirana, habla de la indagación apreciativa, que hay que buscar lo que funciona, hay que ver lo que ve marcha... Yo voy un poquitín más, hay que interiorizar eso. Si yo veo lo que funciona en los demás y cada vez lo pongo más en práctica, voy a tener una mirada limpia, voy a tener una mirada apreciativa y me voy a fijar en esas cosas. Si yo mejoro mi interior, voy a ver que mejoran las relaciones. No, quería decir un poco lo mismo que tú, sino que yo también lo he vivido, ¿no? Un no cambio en mí y cómo va cambiando de alguien cercano que no me ha hecho cambiar a mí. Y también estoy, no sé si han todos, la formación gestal. ¿Cuál? Formación gestal. Y estoy ahí y entonces somos un grupo y observo, no solo yo, sino como todo, vamos cambiando y va cambiando su situación personal. Eso hace que el otro pueda cambiar algo al otro. Y no son grandes cambios, pero son importantes. Yo creo que, como ha dicho un estudio o algo así, cuando yo me acuerdo, cuando estaba en segundo de carrera, más o menos, que pues, eso vino explicándonos aquello de la neurona de espejo, de cómo llegas tú y si yo llego sonriéndote, automáticamente me vas a sonreír. Si tú aprecias dolor en mí, ya pones la cara y parece que más. Yo creo que es más ciencia que una neurona. No hay, lo que pasa es que esto es difícil aplicarlo ya científicamente, pero si en eso mínimo hay una, una neurona específica que se encarga de eso en ti y en mí, pues el ángel mm. se mueve como en un camioncillo y al centro alrededor. Mm. Claro. Yo ahí, tú eres profesor. Yo hay una, una dinámica que iba a hacer la noche aquí, pero se hubiese alargado mucho, ¿no? Y que mi ángel la lleva también en, a, a profesores, y, y es poner a, a la gente a hablar, pareja y en trío de cosas negativas. Y veréis cómo les cambia la cara y a los 20 minutos se que hagan de cosas agradables veréis cómo les cambia la cara y es un simple experimento que tarda una hora 20 minutos, 40 minutos o sea, vosotros ¿habéis pagado? <risa> <risa> <risa> se lo tomo en serio se lo han pagado <risa> gracias, gracias. Estado... Mirado, vamos a ir cerrando si hay alguna pregunta más bueno, entonces os decía que probarlo, probarlo en vuestro entorno, conscientemente poneros a hablar de algo con vuestra pareja o en una reunión de amigos de algo negativo. Veréis cómo les cambia la cara. Y al poquito hablar de cosas agradables y positivas, veréis cómo les cambia la cara. Es fantástico, ¿eh? Ese, ese cambio y en muy poco tiempo. Pues le damos las gracias a Gaby. Tenido esta tarde es